¡Hola! ¿Qué tal? ¡Soy Orca! Y el día de hoy vamos a jugar Blink X spots Como anteriormente, les dije que la traductora Fight Estaba testeándolo o arreglando algunas cositas más sobre este juego Además de enseñarles la intro en inglés Como ya sabrán, ya me he pasado este juego testeándolo un poco Así que, espero que disfruten la guía y disfrutar también de la historia, agradezco al creador por crear eh, esta, temaki, esta temática de juego Y poder apreciar este arte que nos recuerda al anime Así que sin nada más que decir, empecemos de una vez Aquí están las instrucciones de control, léalas cuidadosamente antes de comenzar el juego Lo de siempre muy bien, mover, correr, interactuar, cancelar, pantalla, reiniciar, configuración, saltar, galería Como ya sabrán, la galería no está no se va a poder completar al 100% uh, Con algunas cosas se puede completar aún más Pero no se va a poder en este caso Ha sostenido instrucciones de control Ahora, por favor, introduzca la contraseña 7DE Muy bien, mayúsculas todo, como siempre esto lo hacen para calibrar si tienes instalado el paquete de recursos correcto o si tienes la fuente. Correcto, ahora puedes ingresar. Justo ahora... ¿Qué fue eso? Uh, está tan oscuro aquí que no puedo ver nada. Bueno, no sé lo que está pasando, pero sería mejor seguir y mirar alrededor. Una linterna. ¿eh? Has obtenido linterna. Muy bien. Pues, supongo que esto va a ser más una guía que un gameplay porque ya me pasé el juego. Pero, mmm, no importa. Vamos a disfrutarlo por segunda vez. Aún más corregido que nunca. Hay algo en la mesa: 1F, 2B, 3D, 4A. Ya. ¿Hay casillas marcadas con números en lugar de piezas de ajedrez? ¿Por qué esto está aquí? Después... Hay algo aquí. Entonces sería... 0 6 X 3. Un papel lleno de letras. ¿Es esto algún tipo de juego? Bueno, puede ser de utilidad más adelante. Ha sostenido nota de papel. Creo que esa es la contraseña, ¿cierto? Espera, una nota y. ¿algún tipo de máquina? Esta puerta está equipada con una cerrada digital introduzco la contraseña correcta para abrir. Creo que sí estoy en lo correcto, es. Es verdad, la puerta está cerrada. Estoy encerrado aquí, ¿por qué? Bueno, primero tengo que salir de aquí. Vamos a ver si puedo encontrar algo útil por aquí. Creo que esa es la contraseña, si no tendría que buscar de nuevo. Estas partes es, eh, es un poco más fácil, porque cómo puedo decírselos. Eh, no están los anagramas. Eso sí te come la cabeza un montón. ¿Aceptado? ¡Eso es! Es hora de mi escape. Esta habitación realmente me pone enfermo. El pasillo también está oscuro. Estoy tan harto de este lugar. Tengo que salir de aquí. Lo antes... Estar tan alterado no me va a hacer ningún bien en esta situación. Supongo que solo debería seguir adelante. Me pregunto... ¿A dónde llevaré a este corredor? ¿Qué, ¿Qué qué, fue eso? ¿De nuevo? Espero que no sea algo peligroso, ya que todo lo que tengo para defenderme es esta linterna. Eh... Hey. ¿Quieren? Oh, ¿alguien más está allí? Estoy tan contenta ¿Tú? ¡Eso me asustó! Ah, lo siento si te asusté, por favor no te vayas, no sé lo que está pasando aquí Bien, entiendo Así que estás como yo. Quiero decir, estás en la misma situación. Me desperté y me encontré en un extraño lugar. Pero... ¡Hey! Tu habitación está demasiado oscura. ¿Aún no has encontrado alguna fuente de luz? ¿Algo así como la linterna que estoy usando? Busqué por todas partes, pero no había nada que podía utilizar para iluminar la, la habitación. ¿Dónde encontraste esa linterna? Lo encontré en uno de los escritorios. ¿Has revisado cada escritorio en la habitación? Sí, lo hice. He buscado en todos los rincones de la habitación. Es extraño. Ha pasado demasiado tiempo en este lugar oscuro. En realidad tengo miedo de la oscuridad. Me hace sentir incómoda. Traté de buscar en la habitación sin luz, así que me caí varias veces. Esos probablemente eran los ruidos que escuchaste. Ya veo Rompiendo esa ventana fue la forma en la que te encontré Así que al menos algo bueno salió de esto Bueno, ya que eres la que está encerrada Voy a prestarte esta linterna, yo puedo esperar afuera Hay algo más que pueda hacer para ayudar Muchas gracias, me siento mucho mejor ahora No sé si hay algo útil por aquí, así que tengo que echar un vistazo por favor, espera aquí. Terminaré pronto. Está bien. La linterna ha sido integrado a... sin Ah, una cosa más. ¿Eh? Yo también estaba encerrada en una habitación. Había una cerradura digital en la puerta de salida. Es muy posible que también estés en la misma situación. Deberías revisar la puerta para confirmar. Si estoy en lo cierto, podría haber una nota en la puerta. Déjame ver... Tienes razón, hay un, hay una en la puerta, no me había dado cuenta de eso. Así que, ¿eso significa que alguien nos ha encerrado aquí? Cálmate, yo comprendo muy bien cómo te sientes. Por ahora, lo primero que tienes que hacer es salir de esta habitación, ¿de acuerdo? Tienes razón, haré mi mejor esfuerzo. Ay, sé que le pongo horrible la voz a la chica... Pero de entender que no estoy familiarizado con la voz de mujer. Llámame si necesitas ayuda. Muy bien. Es hora de buscar. Um, lo mismo. Odio um, la oscuridad. Creo que tenemos que encenderla. Sí. Hay una nota en la puerta. Esta puerta está equipada con una cerradura digital, introduzca el código de acceso correcto para abrirlo, cada vez que se opere el bloqueo se establecerá un número aleatorio entre 1 y 500 como código de acceso, puedes hacer estas 10 preguntas con el formulario, el número es mayor o menor que un número y esta tablero digital responderá sí o no, después de las 10 preguntas debes ingresar a la respuesta, puedes probar tantas veces como quieras. Muy bien, voy a hacer las preguntas. ¿El número es mayor que... ¿Es mayor que 300? Sí. ¿El número es mayor que 400? No. Tre ¿Entre 300 y 400? Sí. ¿El número es mayor que 350? Sí. ¿Quieres seguir preguntando? Claro. ¿El número es mayor que 300? 80, sí, entre 380 y 400, sí, ¿el número es mayor que 390? No, 380 y 390, sí, ¿el número es mayor que 385? Sí, eh, sí, ¿el número es menor que 388? Sí, entre 385 y 388. Sí. El número es mejor, es menor que 387. No. Y la respuesta es 388. ¿Qué? ¿En serio fallé en algo tan fácil? Ay, de nuevo. Es mayor que. Tenemos que hacerlo de nuevo. Es mayor que 400. Bueno, el número nunca es el mismo, así que van a aprender conmigo. Más o menos tienen que hacerlo en la mitad de la mitad de lo que creas No ¿El número es mayor que 400? No Ya yeah. ¿El número es mayor que 300? No Muy bien ¿El número es mayor que 200? No ¿El número es mayor que 100? No Muy bien ¿El número es mayor que 50 Si sí. El número es mayor eh, Si es mayor Estará entre 50 y 100 Es mayor que 80 Si sí. El número es mayor que Está entre 80 Y um, y, y 80 y 100 ¿El número es mayor que 90? No Está entre 80 y 90 ¿El número es Mayor que 85? La última pregunta ¿Es mayor que 85? Mayor que 85 ¿Es mayor que 85? ¿85? ¿86? ¿87? No Entonces no puede ser 85 ¿85? Tiene que ser 86, 87 88, 89 O no, 90, no, 90 tampoco 90 sí, sí, 90 Entre 85 y 90 El número es mayor que 89 No 88 oh, Bueno, Uy, pudo ser Que no era correcta, pero En esta ocasión es muy correcta La contraseña es correcta, puede ser hasta ahora. Lo hice Ey, lo hice Lo siento por hacerte esperar um, está bien Por cierto Aún no hemos has dicho tu nombre Yo soy Aria No lo es, no lo es Mentirosa Lo Me olvidaba, soy León Mucho gusto Oh, estoy encantada de conocerte Así que, ¿tú eres León? Eres justo como te imaginaba ¿Justo como me imaginabas? ¡Espera! ¿Tú me conoces? Sí... Esculpe un momento Bueno, cosas de hacer... <ríe> cosas de hacer la voz de mujer Sí... ¿Cómo has podido olvidarlo? Se suponía que íbamos a reunirnos mañana Espera, ¿se supone que íbamos a reunirnos mañana? ¿Estás segura de eso? Quiero decir, yo ni siquiera sé quién eres Acabo de conocerte, ¿sabes? ¿Qué, ¿Qué? ¿No eres tú ese león? ¿Qué león quieres decir? No lo entiendo ¿Tal vez me estés confundiendo con otra persona? Lo siento, yo solo pensé eso porque estás usando la ropa exacta que ese león dijo que iba a llevar mañana Oh hombre, entonces quizás tenga un gemelo Jeje, supongo que eso sería muy divertido Tal vez te confundió con otra persona, después de todo, parece diferente al león que conozco Ey, no te estás burlando de mí, ¿verdad? ¿Por qué lo haría? ¿Quién sabe? Piensa lo que quieras Oh, no lo tomes en serio no te preocupes, no lo haré. Oh cielos, esto escaló rápidamente. Por cierto, me di cuenta que traes algo extraño en tus manos. Siempre llevas esos juguetes contigo. ¿A quién le llamas un juguete? No somos juguetes, somos amigos, los amigos de Aria. Vaya, parece que te... parece que los has hecho enojar. Será mejor que te disculpes pronto o podrían morderte. Me estás perdiendo. Será mejor que me vengas a buscarme pronto. Yo podría dejarte atrás. Eso es cruel. Percibo un espíritu maligno en ti. León, por favor, no seas malo con Aria. Basta. Que me están empezando, que me está empezando a doler la cabeza. Lo siento. Vamos a ignorar esta tonta conversación. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Sí? Me preguntaba, ¿por qué te reunías con ese león mañana? Es una reunión offline. ¿Qué tipo de reunión es esa que hasta te hace sonrojar así? No, no es nada, no tiene nada que ver contigo. Bien, bien. Voy a dejar de hacer preguntas. Oh, hemos estado aquí parados mucho tiempo. Deberíamos irnos. Sí, señor. Estoy lista. Aquí hay luz, León. Me siento aliviada. Sí, esto es mucho mejor que ese oscuro pasillo de antes. Oh, mira, León. ¿Alguien está allí? Deberíamos ir y hablarle. ¡Date prisa! Ustedes Camil Oh, cierto, Aria ¿Estás bien? ¿Estás seguida? Gracias, Camil Nada mal ha ocurrido hasta ahora Así que no te preocupes ¿Qué hay de ti? ¿Te lastimas en alguna parte? Ajá, eso es imposible ¿Acaso no sabes quién soy, Aria? Por supuesto que sé Lo fuerte que es mi Camil Así es Por cierto, ¿quién es ese de tipo? Oh, es León ¿León? ¿Te refieres a ese tipo raro? ¿Qué? ¿Quién es raro? ¡Oh! Esa ración fue rápida, muy diferente de ese fenómeno Pero León, ¿no dijiste que usarías algo así? Un polo azul bajo en una camisa blanca ¿Estoy es lo correcto? Yo también lo recuerdo Lo siento, pero no recuerdo haber dicho algo así Entonces, ¿juegas área 2242? Aria 2242. ¿Qué es eso? Aria, ¿es algo que tú has hecho? No, los nombres suenan igual, pero es solo una coincidencia. Es un juego en línea de estrategias donde jugamos en equipos, recopilamos información, atacamos bases enemigas, algo así. Por cierto, ¿cómo conociste a León? Estaba encerrada en una habitación hasta que él vino y me ayudó. Luego continuamos juntos. ¿Y nunca has jugado el juego o no sabe nada al respecto? Creo que he oído sobre él antes. Planeaba jugar algún día, pero nunca llegué a hacerlo. Así que no eres ese león. Eso supongo. El nombre 0x06x3. ¿Es una familiar? Sí, es mi contraseña. ¿Mm? Sí, esa es la contraseña de mi habitación Quiero decir, la habitación en la que estaba encerrado antes de conocerlas ¿Entonces nunca has oído ese nombre? ¿Tal vez quien te secuestró te confundió con nuestro león? Bueno, esa es una locura Pero puede ser cierto Y bueno, ¿qué tiene de especial ese nombre? 0x06x3 el apodo de león wow qué decepcionante no te entiendo quiero decir esa contraseña está oculta como rompecabezas rompe, de mi habitación no tenía ni idea de ello así que tuve que buscar pistas pero ese tipo león podría haber adivinado y abrir la puerta con facilidad si quien quisiera secuestrar a león lo hizo entonces cuál es su punto también creo que es extraño. En nuestro grupo. Camila y yo nos conocemos desde hace un tiempo. León también es miembro de nuestro equipo. Así que es muy posible que todo tenga algo que ver con nuestro equipo. Es decir, el objetivo debe haber sido León. Bueno, eso es lo que parece a simple vista. Pero no todo es simple lo que parece, Aria. Bueno, lo que sea. Pero creen un recompensa. Pero, ¿por qué un Rofgaes es como ese? ¿Creen que León es idiota? ¿Creen que este tipo León es un imbécil? Espera, ¿acaso lo es? Jeje, ¿qué es? <ríe> Dios, qué mal jeje. Jeje, ese es un. Ese es grosero de tu parte. Pero no creo que sea tan malo. En realidad es un analista de información de nuestro equipo. No es un genio, pero tampoco es estúpido. Es solo que él es tranquilo, por eso no se dan cuenta de lo inteligente que es en realidad. Ya veo, así que no es un idiota. Por cierto, también estabas encerrada en una habitación. Sí, también desperté en una habitación cerrada. ¿Cómo es lo que hace tu puerta? Tuve que destruir un robot para quitarle la llave. Sin embargo, era una tarjeta eléctrica tuve que deslizar a través de un lector de tarjetas. Es bastante diferente de nuestras habitaciones ¿Quieres decir que fue Una prueba física que mental? Sí Porque mi habitación era de calcular Números o algo así Oh, ya veo Entonces Y viene el tipo más guay De todo el juego Oh Hola Hola ¿Tú cómo te llamas? Soy Oliver. ¿Y ustedes son? Así que también estás aquí. Por cierto, soy Camille. Y yo soy Aria. Soy Leo. Encantado de conocerlos a todos. Oh, Camille, ¿ya me conocías? ¿De qué estás hablando? Tú no juegas Aria 2242, ¿no? Sí, lo hago, pero no recuerdo haber conocido a una linda chica como tú. ¿Me mentiste cuando nos conocimos en línea? ¿Qué? ¿Por qué mentiría? ¿Cuál es el punto? Tranquila, Camille. ¿Tal vez él también perdió la memoria? Dijiste... ¿Pérdida de memoria? Eres Atsyut, ¿no es así? Sí, soy yo. Y tú eres. Oh, acaso eres Linda Linda Chibi Aria o algo así? Oh cielos, sin ninguna duda es realmente Oliver. ¿Cómo te atreves a hablarle así a Aria de nuevo? Lo había dicho antes. Oh hombre. Um... ¿Cómo he llegado a conocer a estas chicas tan lindas? Tengo curiosidad Suena como si realmente has perdido la memoria, Oliver No recuerdas nada de mí ni de Camille Esa fue una rápida conclusión ¿Por qué crees eso, Aria? Porque León también la tiene ¿tú también? Sí, parece que sí. Pero yo ni siquiera he jugado ese juego. No eres el único en mal estado, amigo. Entonces, dos chicas con recuerdos y dos chicos sin recuerdos... Esto parece una situación cómica Parece el único que aquí Que piensa que esto es gracioso Pero él tiene razón ¿Por qué Camille y yo somos las únicas Que recuerdan todo esto? Bueno, ahora estamos Claramente divididos en dos equipos El equipo de Chicas buenas Y el equipo de chicos malos ¿eh? ¿Qué quieres decir con eso Pervertido? Ajá. Solo es una abreviatura de chicas buena memoria y chicos mala memoria. Son algo sexista, ¿verdad? Arriba el patriarcado. Uh, oh, eso sonó mal. Cambiando de tema, chicas. ¿Los cuatro somos amigos cercanos? No tienes remedio, Oliver. Hemos jugado... Durante más de un año, y en realidad somos uno de los mejores equipos del juego. ¿De verdad? Eso es genial. Y también se suponía que nos íbamos a encontrar mañana. Y va a ser nuestro primer encuentro fuera de línea. ¿Soy así de afortunado? Ojalá las hubiese conocido antes. ¿Qué? Jaja, <risa> solo bromeo. ¿Cuál es el rango de nuestro equipo? Estamos en el top 100, <risa> Oh, bueno, eso es alto, ya que ese juego tiene casi decenas de miles de equipos. Uh, supongo. Entonces, ¿cuál es mi habilidad? Tienes reflejos rápidos. Eso te hizo el espía de nuestro equipo. Ya veo, ¿y sabes el significado de mi nombre del juego? Mm, tu juego favorito es Age Attractor. Como It's ¿No es así? Es un nombre extraño Oh, cierto Algo nos suena bien aquí Buen trabajo, chicas o Sé sea, que inventaron la historia ¿Tú, ¿Tú nos estabas probando? Bueno, lo más importante es que ahora puedo confiar en ustedes, ¿no? Una trampa, ¿eh? Ya, vamos, has estado muy callado Di algo Vamos, hombre, eres demasiado optimista. Estoy un poco molesto por quedarme fuera del círculo. Oh, tan sola pregunta. No lo dudes, amigo. Oliver, ¿puedes decirnos cómo llegaste aquí? Uh, no sé cómo terminé en este edificio. Ni siquiera sé dónde está este lugar. ¿Nos puedes contar más detalles? Bueno, estaba encerrado en una habitación oscura. Afortunadamente, encontré una linterna y logré ir a la puerta y salir de la habitación. ¿Así que no tuviste que superar ninguna prueba? Sí, una donde necesitaba reflejos rápidos. Me pusieron en la esquina más alejada de la habitación, sosteniendo con una cuerda ligada desde la esquina. La cuerda parecía haber sido hecha de elástico. Y había láseres, como rayos láser que ven en las películas de espionaje. Cada vez que tocaba el rayo láser, esa cuerda me tiraba de vuelta a la esquina difícil, pero por suerte logré escapar, logré la puerta y todo dejó de funcionar y listo. Eso es todo, ¿y ustedes? La habitación del león y la mía eran rompecabezas, mientras que la de Camille era como una prueba física. Um, ya veo. ojalá pudiera haber visto cómo te movías a través de esos rayos. <ríe> Estoy sorprendida, eres muy flexible, no solo en el juego sino también en la vida real. Me has hecho el día. Gracias, bella dama. ¡Aria! ¡Aléjate de él! ¿Por qué tan se...? ¡Chicos! salgan de aquí! ¡Ahora! ¡Tienes que decir...! No hubo suerte. Esta puerta está cerrada. ¡Corran arriba! ¡Ahora! oh sé ¿de tú? Bueno, eso estuvo cerca. Afortunadamente no parece ser un verdadero terremoto. Pero cuando más cuidados seamos mejor, aún no sabemos que podríamos pasar aquí si continuamos quedándonos aquí. Sería mejor que encontremos una salida pronto antes de que suceda algo malo. De acuerdo, ahora debemos empezar a buscar una manera de salir. Dejemos la charla para más tarde. Muy bien. ¿Ese sonido? Ese fui yo, acabo de tocar la pantalla y... Oh, hay algo que acaba de aparecer en la pantalla. Pueden llamarme la pin maestro del juego, si lo prefieren. Espera, ¿juego dices? Sí, es un juego. Para eliminar cualquier duda sobre esto, le diré de nuevo, esto es un juego. Tienes que estar bromeando Cálmense chicas, vamos a escuchar lo que tiene que decir Después de todo, tienen aquí dos hombres ah, Está bien, entonces dime, ¿qué está pasando aquí? Solo diré esto una vez, así que escuchen con atención Ustedes cuatro serán los jugadores Cada uno de ustedes tiene un número de en la nuca Tiene razón. Entonces... ¿Qué hay del mío? Eh, no he terminado. Aún. Presten atención. Con el fin de escapar de aquí tendrán que introducir su propio número en la puerta que está bloqueada en la azotea. Esta es su misión. Sin embargo, la puerta solo abrirá una vez. Lo que significa que si alguno de ustedes ingresa el código correcto y usa la salida, la cerradura se desactivará y inutilizará. Y una última cosa a tener en cuenta. Si le dices a otro jugador su número, morirás. Hemos equipado con múltiples maneras por dentro de sus cuerpos, fuera y fuera, para matarlos en cualquier momento. A cada uno de sus movimientos será observado por nuestros equipos de jueces. Así que no hagan nada estúpido. Un último consejo. No tarden demasiado tiempo en escapar. A menos que les gusten los terremotos. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Qué es? Si una persona gana, ¿qué pasará con el resto de nosotros? Nuestro propósito principal es motivarlos para ser el ganador. Así que si quieres saber la respuesta a esa pregunta, tienes que encontrarla tú misma. Eso sería todo. Disfruten buscando la salida. Hay un silencio en la atmósfera. Hay un silencio pesado cubriendo la atmósfera. Parece que todos olvidaron respirar. Maldita sea, ¿qué es lo que quiere de nosotros? Ah, silencio. Tengo un mal presentimiento sobre esto. ¿Por qué es devastador? ¿No nos dice más? Memoria. ¿Tiene algo que ver con esta situación? ¿Y con estos chicos? No puedo. ¿Cómo puedo saberlo? No puedo pensar en ello, no es bueno. Al menos... Por ahora no puedo pasar nada al respecto. Así que lo dejaré pasar por el momento. Tengo que hacer lo que pueda para... Tengo que hacer lo que pueda hacer... No es justo, acabamos de conocernos en persona y él, nos qui y él quiere hacer que... actuar uno contra otros? Es más difícil para nosotros porque tenemos recuerdos, ¿cómo podríamos traccionarlos? No, no es el momento de recuperarme por mí misma, cumpliré mi promesa. Aria, te protegeré. Así que no te preocupes. No, eso no está bien Camille. Todavía hay tiempo, todavía hay posibilidades, así que todavía hay esperanza. Ya tiene razón, ya que no estamos obligados a tomar de inmediato nuestras decisiones, todavía tenemos tiempo para pensar en ello Estoy totalmente de acuerdo contigo, si sigues a ciegas lo que dijo, lo alentarás a él y a su equipo a hacer más de estas cosas malas Gracias, gracias a todos, lo entiendo y confío en ustedes Así que por favor háganme un favor Muy bien, ahora tenemos que confiar el uno en el otro tenemos que trabajar juntos y averiguar quién es el culpable detrás de todo esto. Sí, ese es mi Camil. Eso debe funcionar, señoritas. Estoy adentro. No olviden contar conmigo. Bien, bien, Leon. Protegemos a las damas, ¿no es así, amigo? Vamos, estás intentando ganar unos puntos con las chicas, ¿no? ¿Por qué? Solo hago lo que tengo que hacer. <risa> uh, ¿Qué pasa con ustedes? Bueno, yo tampoco perderé contra ustedes, y no se olviden de protegerse a sí mismos. Siento que vamos a tener otra ronda de... Ay, disculpen. Siento que vamos a tener otra ronda de área 2242 en este momento. <risas> Sin embargo, esto es especial. Estamos todos en la base de nuestros enemigos, y también somos nuestra propia base. Es bueno que todos tengan esos ánimos de vuelta. Ahora, ¿no tenemos que volver a nuestro trabajo? Si mal no recuerdo, él, el que está en la pantalla, dijo que podíamos llamarlo Lapi. Así es Dijo que de ir a la puerta con una cerradura de la azotea que nos permitía escapar si ponemos la contraseña correcta Si revisamos las escaleras podemos ver si es que hay más pisos por encima de nosotros Acabo de revisar, no sé cuántos exactamente hay, pero no hay por lo menos uno por encima de nosotros. Así que debemos que encontrar una manera de acceder a las escaleras. Tal vez tengamos que seguir sus reglas para tener acceso arriba. Supongo que estás en lo correcto. Mira, también hay visto un pequeño aviso en la pantalla. Oh, ¿ellos usan este dispositivo para decirnos? No es justo. Es mejor que nada. Vamos a echar un vistazo. Sí. Ah, ¿qué significa esto? ¿No quiere decir tenemos que ser rápidos, fuertes y especialmente inteligentes? No, ¿quién diablo sería así de perfecto? ¿No solo rápido, fuerte, pero también tiene que ser inteligente por dos? No creo que ese sea el caso Esos números, su uh, suma es igual a nuestro actual número de miembros, ¿no crees? Eso es correcto. Y hay sino debajo del texto, dos flechas y un punto. ¿No apuntan a direcciones diferentes? O quieren que nos separemos o algo así. Um, cuatro personas, número cuatro, cuatro habilidades. Si piensan en ello, parece que coincide con nuestras habilidades. Sí, Camil, es una buena es, es buena actividad es física. Si Oliver, y Oliver es rápido, entonces nosotros somos los de la inteligencia, León. Tú y yo. Bueno, si usamos el método de eliminación, ese parece ser el caso. No, en realidad soy muy buena para memorizar cosas. No es como si tuviera una memoria fotográfica o algo así, pero parece que soy capaz de recordar mejor las cosas que una persona promedio. Uh, podría ser una forma de referirse a la manera en la que nos separan, creo. Sí, supongo que tiene razón, basado en mi experiencia. De acuerdo, así que claramente quieren que separarnos, ¿tú? ¿Y qué hay de estos signos sí, debajo del texto? Yo creo... Se refieren a direcciones. Yo también pensé lo mismo. Jaja, ja. si mi saturador es muy simple. El punto medio debe apuntar a las puertas detrás de nosotros. Y las puertas dicen solo dos personas pueden entrar en esta habitación. Coincide perfectamente con nuestra conclusión anterior, ¿verdad? El resto es fácil de entender. ¿Así que esta habitación es suya, Leon y Aria? ¿Eh? ¿Qué pasa con ella? No, no podemos divertirnos así. ¿Qué quieres decir? Es solo que no puede confiar en que estés en una habitación con Aria. Calma Camille, ahora tenemos que confiar los unos en los otros. ¿Pero un chico y una chica solos en una habitación? Pues sí. Si fuera yo, no habría problema, pero estamos hablando de Aria. No, estaré bien, confío en él, así que solo confía en mí, Camille. Además, tú eres la que es excelente con las cuestiones físicas. El reto, el reto, en esa habitación, va perfecto contigo. Todavía recuerdo que León se negó a reunirse en el parque de diversiones porque no es bueno con las de pies al aire libre. De, de verdad, aunque es cierto ¿Y si él mintió? Bueno, me agrada estar en un de gente es molesto No, porque confío en él ¿Ella confía tanto en mí? Estaré bien, créeme, tú también tienes que cuidarte, Camille debes ser duro por sola, pero haz lo mejor que puedas, Camille Oh, Aria, realmente no tienes remedio no te preocupes si León te hace algo, grita fuerte. Camila y yo iremos a ayudarte. Me estoy empezando a sentir como el malo aquí. Bueno, solo porque alguien lo dice. No puedo hacer nada. Tenemos que hacer todo lo posible para salir de aquí. Me temo que no deberíamos quedarnos aquí por mucho tiempo. Deberíamos movernos. Así que, según las flechas, Oliver y yo seguiremos las instrucciones a las que apuntan esas dos flechas. No vayan a perder el tiempo. Hagan lo mejor que puedan. Buena suerte, chicos. Buena suerte. Ustedes también, cuídense. Si han ido, debemos apurarnos, Leo. Hagamos lo mejor posible, ¿de acuerdo? Sí, vamos. Oye, ¿a dónde vas? Debemos darnos prisa. necesite una jejeje muy bien así que ese es el puzzle, ¿no? si no mal recuerdo, el anagrama oye, mira hay una tableta en la mesa ¿qué está haciendo aquí? yo tampoco lo sé probablemente esté relacionado con la manera en que podremos salir de esta habitación de todos modos, deberíamos investigarlo a fondo suena una investigación profesional, ¿eh? ¿eh? eh, ¿en serio? de todos modos, deberíamos empezar pronto ¿Cómo jugar? dije rellenar para colorear el cuadro dije X para marcar el cuadro con una X Presiona el botón con la flecha circular para reiniciar el rompecabezas Presiona el botón X para salir <coughs> muy bien ¿Qué es esto? ¿Otro rompecabezas? <coughs> oye, oye, conozco este rompecabezas Rompecabezas Es un monograma Ay, disculpen, no es anagrama, es monograma Es mi rompe rompecabezas preferido <coughs> También sé cómo solucionarlo porque obviamente ya aprendió cómo se hace. Es divertido, ¿verdad? Pero ahora es tiempo de resolver rompecabezas. Eh, resolver rompecabezas. Si mal no recuerdo, era... Um... Pues así. Sí, ahí sí va. Acá también. aquí no aquí sí así era creo que no era disculpen borrar uh, no me acuerdo cómo es es así no este no va obviamente y este sí, no, este no va tampoco Borrar um... Acá sí va Y acá no va obviamente porque es un cero, acá sí va Acá también va Este también cero y no, es acá o sí No, voy a borrar esto de acá este es un cero, no Ya, eso es así estos sí porque están pintados Muy bien Entonces, esto sí Este no Porque es tres Este sí Este no Este sí Este sí Este no porque es cero Este tampoco está solito Este sí Este también Este también Este también Tiene un montón de tres también, y ese también, y ese está mal, morra. Bien, felicitaciones. El rompecabezas está resuelto, puedes irte ahora. ¿Lo lograste, León? Sí. Espera, ¿hay algo más? ¿Es una copia de ese rompecabezas? No, es un cristal con el resultado impresionante. A su opinión, Cristal Rojo. Puede ser útil, más adelante. Ahora sigamos. Bueno, chicos, ¿qué tal les ha parecido? Muy bueno, ¿no? Me gustado su arte. Bueno, cuando lo estaba testeando dije, wow, me gusta su arte. Y la historia todavía no estaba completa, así que solamente pudo apreciar su arte. Y la música que le, que le ponían, aunque son pocas. Así que lo voy a dejar hasta ahí. Eh, voy a subir la guía cada dos días Supongo que sí Y eso es todo Espero que les haya gustado y servido eh, Se despide Orca Y espero volver a verlos luego Lo vamos a dejar en esta parte Así que eso Nos vemos otro día con este mismo juego Adiós